Tienen accidentes, se cortan con vidrios, están en peligro por su contacto con sustancias peligrosas como ácidos, lo que puede dañar su salud para siempre. Pero además, algunos no tienen acta de nacimiento y por lo tanto no pueden acceder a servicios sociales, como el seguro social. Y en el caso de que vayan a la escuela, tristemente la abandonan muy pronto. Esto genera que hereden las condiciones de desigualdad que viven sus padres, que al igual que ellos, son explotados en su trabajo sin posibilidades de dejarlo por algo mejor. Mediante estos sencillos pasos, tú puedes ayudar a sacar a la niñez de estos lugares. 1. Colabora con Semarnat a identificar a niñas y niños entre 0 y 6 años de edad que viven en estos espacios. 2. Con este registro se revisará la capacidad de los servicios y programas de las diversas dependencias para darles atención a estas niñas, a estos niños y adolescentes y sus familias. 3. Una vez identificadas sus necesidades, serán canalizados a centros de educación y estancias infantiles o a la Procuraduría de Protección Especial del DIF en caso de violación de sus derechos, como por ejemplo cuando se detecte maltrato, abuso o explotación. Niñas y niños no somos basura. ¡Protégenos! Atajos por un camino más corto hacia la garantía de, de nuestros derechos.